Fred, la Máquina del Tiempo ¿Secuestrada o oh, papá? ¡Idiota! El malvado Mago Morlock ha secuestrado a la princesa para casarse con ella Va Atrapada en los confines del tiempo, solo Dirk puede salvarla uh, ¡Mirad, sí, ¡Secuestrada! ¡Mamá, se ha ido. A bordo de una vieja máquina del tiempo, Dirk deberá librar a la princesa de las garras del perverso brujo y ¡Rescata a la princesa! Si no lo consigues, Mordor desposará a Mandy con el Anillo de la Muerte, condenándola a vagar durante toda la eternidad. ¡Adelante, valiente! La Máquina del Tiempo te espera. Sí. ¡Adelante, valiente! Empezamos el Dragon Player 2. Vamos a jugar. ¡Ah! Secuestrada. Ha sido secuestrada de nuevo. Bueno, spoiler, spoiler, spoiler. A ver cómo era. ¡Ah! ¡Se tuve ¡Y Daddy se otra vez ¿no? ¡Idiota! ¡No! digas una palabra. ¡No te ¡Oh! hija, ¡Sí, no! ¡Yo te ¡Ah! Cámara lenta. Cámara lenta. Que se Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Uh, ah. uh. uh. A ver, si me equivoco de tecla y ya sabéis lo que pasa, que me elimino. Pero las muertes tela. Me va no a quedar tiempo, ya veo como paró el tiempo. Uh. No ah, digas es que tengo que hacerlo... Que... Sí, con que es este, este Vale, tranquilo. Para el tiempo... ¡Uh! Sí. ¡Uh! de ¡Uh! Sí, corre Venga. ¡Aquí! ¡Oh! Tú debes ser Dirk Dirk el príncipe. Tu princesa no está aquí está atrapada en el tiempo Cautiva de un hechizo oh. Ahora sí que creo que ya es otro nivel. Tú debes ser Dirk, ir que el cliente. Tu privilidad no está aquí, ni está atrapada en el tiempo, Bueno, volvemos a jugar este nivel. Aquí estamos, ¿no? Pues, jugamos. ¿Qué? ¿Qué? Tú debes ser Dirk, el cliente. el diente piratado. Un saludo, este Venga, vamos a pasarnos otro nivel y quizás ya pararemos. Tú debes ser Dirk. Vamos. Dirk el Grande. Tu princesa no está aquí. Mi está atrapada en el tiempo, cautiva de un hechizo. Vamos, muchachos, deprisa. La encontraremos. ¡Te has traído a ir! aquí el viento! ¡Viejo! ¡Por su de chacarla! Arden la lava y yo ¡La ¡Ah! hey. te todo! ¡Nadie te va a ayudar! <risa> ¡Voy! una última vez y ya para ver una... más los compases se salvaron la... ahora sí <tose> <afu -tí. tose> oh, al a ver, vamos? ¿A, de no, a, de a ver ni aquí, mí, ni a mí, ni a mí, ni a mí, ni a Uh -huh. ¡Yupi! Yupi, no a ver si me entreno. ¡Sada! Ya, ya, ¡Ja, ja, ja. Al revés, venga, última vez, vale. Cuando me muera esta vez, y ya, bueno, todas las, las vidas, pararé por pero... ella Salta, ahí flecha! casi me lío. Uh. Uh. Uh. Uh. Siempre me muero aquí. Es que me gusta ver la elevador. ¡Ah! ¿Cómo es que siempre me muevo aquí? Aquí no. ¿Cómo que siempre me aquí? Aquí no. Ya está por hoy Por hoy Pues ya está por hoy, ¿vale? Nos hemos quedado en aquí Y ya continuaremos en el siguiente capítulo Hasta luego, adiós